Eso es lo que está buscando Sentimiento Go Para que goce Sofa Rancho presente Amarillo, azul y rojo No es un simple Es calor, cubre fiesta y arena en los pies Un carriel un sombrero volteado, una copa de ron que te ofrece el del lado Habitantes de muchos colores, borrachos, abstenios, santos pecadores, deportistas, artistas, hay mucha gente buena, también congresistas. Muchas contradicciones en una linda tierra, todos quieren la paz, pero vivimos en guerra. Existen más armas que educación en el país del sagrado corazón. El perder aquí es ganar un poco y el vivo vive del todo. Sin embargo, qué orgullo es decir, soy colombiano, eh. Hey. Amores, cuántas pasiones. Bueno, gracias sí, de verdad. <risa>